el nombre antiguo de San José de Milas los españoles la doctrina cristiana de los franciscanos le pone San José de Milas, porque obviamente venía a cambiar los nombres, estamos de acuerdo ¿sí? así es era Kitzaya con T, ¿Kitsaya. todo el mundo le preguntaba qué, ¿dónde eres? Kitzaya y qui o Kitza significa mitad, mitad en la mitad de ¿no? entonces vayan viendo ustedes la riqueza donde ustedes viven y de pronto otras personas vienen y aprovechan eso y sus paquetes turísticos ofrecen nuestros recorridos. Y a veces ni siquiera sabemos lo que tenemos. Entonces nuevamente felicito este ejercicio de autorreflexión y mica de reflexión para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y ahí el gran cometido que tienen las reinas, los presidentes, las autoridades que nos representan, porque primero debe ser la cultura, primero el patrimonio nacional, ¿no?, patrimonio material e inmaterial. Entre eso es la pintura. Pero no solo eso, está la medicina ancestral nuestra. Nuestras abuelas, cuando no había, ¿qué te curaban rapidito? Con, la Con la lo fecha, que sea, ¿no? La pero la se las había todas, todas, todas, todas. No había medicina occidental. Pero había sanación y curación desde los pueblos ancestrales. ¿verdad? Pero no solo ahí, pues salud sin alimentación, imposible que podamos vivir. Y ahí viene la domesticación de plantas propias de acá. Y vienen los platos tradicionales para acá, ¿no es cierto? Y vive toda una cosmovisión que a los extranjeros les fascina. Pero lamentablemente a nosotros no nos importa. Así, tajante, no nos importa. Pero que haya estos espacios y que se multiplique y donde nosotros podamos entender dónde estamos y qué somos. Pregunta, ¿qué significa el Chipichi? Pregunta, ¿quién es de ahí del Chipitín? A ver, ¿qué significa Chipitín? No sé. Primero, no es quichua. Son vocablos calladas, Es safiqui. Nuestra lengua, nuestros nombres. Yo sé de martinguí. Colangal. Coya significa buitre. Buitre. colangal ya vamos a ver, ¿no? Colangal, la montaña de Martingui. Detrás de paligal, que es la montaña de plata. Paligal significa montaña de plata. Ah. Así como aquí Ninamburu, Montaña de Fuego, miren cómo se va repitiendo, ¿no? Ah. Entonces, Coyagal, alguien me decía, es ponzoña. Coyagal es el sitio de las ponzoñas. Había que había las grandes, había cosas ahí ¿no? Entonces, miren, o sea, qué, qué, qué fácil tenía esos toponímicos y por qué entendemos ahora nosotros y como decimos, y chévere, ¿no? Coyagal significa el lugar de buitres. Entonces asumimos que los abuelos contaban, dicen pobrecitos, borrejitos bajaban, el huí que se le llevaba y les, les empezaba a comer desde la barriga. Asumimos que había cantidad de cóndores de ahí. Entonces, miren, Hipichi significa, en Zafiki, criadero de pájaros. Como yo soy de subo al campanario y miro, veo águilas, veo absolutamente todas las especies de pájaros habidos y colaborados. Yo me maravillo, ya voy a hacer. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinamos hasta aquí? ¿Verdad? ¿Somos ricos? Sí. Claro. Muy ricos. Demasiado ricos. Pero lo que decía la condamina: Ecuador es chistoso. Es un país rico y sin embargo eh, habla de pobreza. Es un país hermoso pero tiene los, las naciones más tristes. Sí, no, eso no decía, así nos catalogaron eso. Entonces, bueno, vamos un poquito, ¿no? Eh, en primera instancia yo he investigado y me encuentro con varias cosas que me han llamado mucho la atención, acercaré, si aquí hay, obviamente de las otras parroquias me disculpan, pero yo tengo que centrarme por pura del tiempo en algo muy, muy puntual. ¿no? Luego hablaremos de, si me invitan, encantado, y hablaremos de cada parroquia, la historia de cada uno de nosotros. Sé, pero hoy necesito hablar de Perucho y ¿saben por qué? Porque es la, la madre, correcto. Nos duela, nos duela, es la parroquia madre. ¿Por qué? Mirá, eh, yo he encontrado en la historia del padre Juan de Velasco, nuestro historiador, en el tomo 2, en, eh, eh, en la página 52, página 86, perdón, dice, los habitantes de los 25 pueblos principales de este sector, sus anejos, son por una parte indianos, entre quienes hay también bastante número de mestizos y algunas familias españolas. Los negros son pocos y solo en partes algo calientes de los titos de Guayabamba y Perucho, donde labran azúcares, los indianos se ocupaban unos de labrar las tierras de los españoles, otros en hacer lugar de comercio con las frutas de sus países y con diversas especies de tejidos, y los más que se ocupaban en fábricas de paños, y otros se hallaban ociosos. Obviamente es un criterio de un español, ¿no es cierto? Eh, Juan de Velasco ¿verdad? es de ecuatoriano, nacido pero es un jesuita educado en el exterior, entonces lo va a ver con los ojos de los, de, de los extranjeros, pues, pasar un poquito en el alter ego de él, el, el... nuestro insigne Federico González Suárez, el arzobispo de Quito, en 1916 dice, los constructores de tolas fueron probablemente muy antiguos, arribaron desde la costa ecuatoriana y andando el tiempo, fueron subiendo a la meseta interandina en lo que lograron establecerse ocupando la zona comprendida entre Chota y Guayabamba. Entre esos nombra a y Perú. Entonces cuando vemos tolas, ¿qué somos nosotros? constructores de todo, y, post, y sepulturas del pozo, ¿No? Hay versiones que dicen que somos herederos de los mesoamericanos por la migración de Mesoamérica hacia, y eso trajeron la, la tecnología de, de, la, de los pueblos mesoamericanos, ¿no es cierto? Ahora, también nos dice que dentro de esto, habían, dice, 25 pueblos principales, entre esos, los machinguíes, chapamarcas y peruchos. Entonces miren cómo la historia nos lleva ya a encontrar esos orígenes de, nuestros, de nuestro pueblo, ¿no? González Suárez también narra y dice que en este sector, quien comandaba era una mujer, dice la aguilar, Cochasquí, ¿no? Cochasquí en la olla de Guayabamba, pero en perucho, Tabar y Caranqui, Estaban otros señores él. Nazacota Cuento era uno de los régulos cayambis del tiempo de Huayna que luchó durante 10 durante años, 10 y 7 años contra él, defendiéndonos para lograr independencia. de Los cusqueños, eso lo es en 1916, el, el arzobispo eh, que les mencionaba, ¿no? González Suárez. Continuamos, en un libro de geografía de... de igual, de de 1800, dice, ¿qué otros pueblos notables tiene la provincia de Pichincha? Tabacón en otro tiempo, fue el cabezón, el canto Callame, pero Perú, El Quilquín, Tumbac y Sangolquín son entre los pueblos más importantes y preponderantes del sector. Entonces, miren cómo la historia nosotros nos está llevando a encontrar algo interesante, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito. Eh, ¿Sabían ustedes que en 1923 hubo un curita muy importante aquí? Cobar -robalino. Cobar -robalino. Alguien ha de haber leído al museo. Ya el libro de él es fundamental. Vean, mineño, peruchano, chávezpambeño, etahuarpense, Matigueño que no se ha perseguido, está cometiendo uno de los errores históricos más grandes. Obviamente está desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista de la dominación, pero ahí nos da unas pistas de combo. Dice, por ejemplo, este, este, este caballero que llega allá, pero empieza desde los orígenes de, de Perucho. Dice, hasta 1868 que deja la relación el libro él, e, ¿no? Si lo ha leído, le felicito. Dice, este pueblito de Perucho es muy belicoso, pero hospitalario. Dice... En la actual quebrada de Ambuela, que se llama Mujirí, entre Ambuela y Pinguida, había una gran laguna que en uno de sus primeros terremotos del siglo XVI se desbordó y vació completamente el sector. ¿Ya? ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Correcto? La pregunta, ¿de dónde creen que viene la palabra Perú? Que hasta ahora hay bastante discusión.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 todos los cuadros significativos más grandes de la, de la escuela que tenía son de él. Pero él llega acá a Perú. Y llega el padre rico que todo el mundo le dice que no es que no, nada más, nada menos que eh, Franco de Ellos abren la doctrina acá. Pero entonces, eh, ellos son españoles y la moda ahí era, vale un Perú. Entonces cuando decías, vale un Perú, ¿qué significaron? Que te encontraste el tesoro más grande. Eso decía, ¿no? Vale un, hostia, validez, vale un Perú. Te hiciste millonario en otras palabras. Eso si encontraste el tesoro más grande, será era vale un Perú. Entonces, también lo que dice el compañero es cierto. Los incas trajeron mucha población cautiva para acá, establecieron acá, mis vacunas, pero no, al parecer, no son del Alto Perú de Bolivia como los de Cayame, por ejemplo, ¿no?